No, no. A la salva. Eres tú, mi querido amigo Hermoso Precio ¡Suscríbete al canal! se El gran amor que mostró mañana cruz Murió mi Salvador en una cruz, su sangre derramó en una cruz, su amor me demostró en una cruz, mi ser el...